Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas Mil disculpas por el retraso A ver, ya le avisé a Moniquita que ya estoy por aquí Disculpen por favor Ya estamos por aquí, bienvenidas Hola, hola, bienvenidas chicas, ayúdenme a compartir por favor, ojalá ya Moniquita esté por ahí, voy a buscarme un ratito, a ver si estoy por aquí, mil disculpas, he estado, estoy corriendo, ustedes saben que cuando uno tiene varios hijos, hay que... Eh, estar atenta a cualquier detalle y, y la mayor se me puso malita hace un ratito pero ya todo controlado es por eso que no he salido a las 3 de la tarde mil disculpas a ver un ratito voy a buscar por favor me ayudan a compartir para celebrar a Moniquita ahora sí ya estoy acá, ya estoy en vivo hola hola bienvenidas hola chicas acá las voy a leer ya Hola Moniquita, gracias por la invitación, mil gracias por la invitación eh, ¿Cómo están? Hola Olguita, hola chicas, mil disculpas eh, Yo me había comprometido a las 3 de la tarde estar aquí con Moniquita eh, No he podido porque justamente les estaba contando que tenía a una de mis, de mis hijitas malita Pero ya está controlado, así que este, esperé que venga la ambulancia, que me la inyecten y ya Ahora sí ya estoy más tranquila Bienvenidas a todas, ¿cómo están? Por favor a compartir, si por ahí está alguna de mis florecillas intensas, por favor que, que compartan. A ver, yo voy a tratar también de compartir. ¿Cómo están? Bienvenidas. Voy a compartir en mi página. Vamos a ver, vamos a compartir. Ah, voy. tengo que copiar el enlace. Discúlpeme un momentito, comparto rapidito y empezamos, ¿ya? Voy a compartir en mi página, yo soy Karina Fiorella de mi Academia de Scrap y también me encuentran en Scrapeando con Miss Kari, ¿ya? Voy a compartir en este momento, comparto y en mis grupos, muy bien. Gracias a la invitación de Moniquita, gracias por eh, invitarme a su cumpleaños. Yo estoy súper feliz de estar aquí. Eh, ni bien, ella me dice, Cari, ¿quieres hacer un tutorial? Yo feliz de apoyarla, de apoyarlas, de que aprendan un poquito, un poquito de, de, de, de lo que les puedo enseñar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, adelante, pasen, siéntense, vamos a hacer un poquito de flores, vamos a hacer una tarjetita eh, súper sencilla unas florcitas también sencillas pero con mucho cariño para, para Moniquita por su cumpleaños y para todas sus seguidoras que están por aquí entonces no se olviden de compartir porque es la única forma que podemos celebrar a Mónica hacerla crecer también para que las eh, chicas conozcan el trabajo que tiene aquí trabaja muy bonito, tiene materiales muy lindos Esperemos de que el internet nos acompañe y que ustedes disfruten de esta clasecita Ya, voy a salir, porque ya no voy a estar por acá Voy a salir de, eh, eh, de la pantalla, porque para qué me necesitan ya aquí, ¿no es cierto? A mi cari ya no la necesitan por aquí, así que me salí Listo, ya me salí, ya estamos listas para empezar Vamos a hacer una tarjetita súper sencilla Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Bendecido miércoles, Isabel. Isabel Salazar, también por ahí veo a Isabelita Lozada. Carmen, Carmen, Jessy, Cristina, ¿cómo están? Gema, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, vamos a hacer una tarjetita súper sencilla. Eh, yo siempre digo sencilla porque para mí hacer flores es... Eh, es mi pasión vamos a trabajar con eh, Foamirán, que es un material súper delgadito es muy parecido al foam al, al foamy que nosotros usamos para eh, levantar nuestros nuestros proyectos para 3D pero este es un eh, un foam súper delgadito, ustedes pueden encontrarlo de 0.5, 0.7 hasta 0.3 yo uso el de 0.5 entonces ustedes pueden ver que eh, cualquier troquel de flor que tengan, va a funcionar esta pequeña técnica que les voy a enseñar. Hola, ¿cómo están? Hola, chicas. Hola, cosita linda. Hola, chicas. Gracias por acompañarme. Disculpen la demora. Justo estaba diciendo que estaba un poquito complicada con uno de mis hijos, pero ya está. Ya me la inyectaron y yo ya estoy más tranquila. Entonces... eh. Un troquel de flor, ¿no? Ustedes pueden utilizar cualquier troquel de flor, este tiene cinco pétalos, y en realidad voy a usar dos tro hasta tres troqueles para que vean que pueden tra puede trabajarse eh, con cualquiera, este, esta técnica puede trabajarse con cualquiera de los modelitos, ¿ya? Eh, hay también Fomirán de colores. Aquí, como ven, he troquelado en color rosadito. Y e inclusive las hojas también se troquelan con, eh, en este caso es un verde, ¿no? Es un verde en, en donde he utilizado para troquelar las, las hojas. ¿Cómo están? Saludos desde Ecuador. Hola, chicas. Bienvenidas. Espero que disfruten realmente le, la clasecita que he preparado para ustedes, ¿ya? Chicas, compartan. Gracias. Ahí está. Compartan, por favor, con Moniquita Romero que está de cumpleaños y estamos celebrando su cumpleaños con estos tutoriales tan bonitos, ¿ya? muy bien, vamos a hacer una tarjetita la tarjetita realmente es súper sencilla a la hora que yo la arme la vamos a armar juntas, ¿no? Eh, estoy trabajando, voy a trabajar con, eh, con cartulina o papeles de, eh, de diseño de colección de minta y paper. Me encanta la colección, miren qué precioso. Y para hacer realmente tarjetitas, no necesitamos eh, mucho, muchos, muchos papeles, muchas cartulinas de diseño, ¿no? Con un par de pedacitos de cartulina, que ahora les voy a dictar las medidas, podemos hacer esta hermosa tarjetita, ¿ya? Ahí tienen... Ambos tamañitos, ambos medidas. Inclusive ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos colores. Yo voy a utilizar eh, eh, esta de acá que me gusta, que tiene muchos pajaritos. Como les digo, esta es de minta y paper. Eh, como les digo, aquí lo más fácil es pegar y hacer eh, la tarjeta. Y lo más como se dice complicadito es ya trabajar con las flores. Entonces van a tener una cartulina. Vamos a tomar las medidas de la cartulina. Ya, ahí esta regla es muy chiquita vamos a tener una cartulina de 21 por eh, 20 ya 21 por 20 eso quiere decir que la vamos a doblar la vamos a marcar con la plegadora y la vamos a doblar por la mitad va a quedar una cartulina de este tamaño me están escuchando bien no el audio está bien no una cartulina de este tamaño ya alargadita que se está usando bastante Luego vamos a colocar una cartulina ya de diseño, esta es una cartulina cáscara de huevo, no sé si lo ven, ahí está el detalle, me encanta esta cartulina, ustedes pueden encontrar esta cartulina fina en cualquiera de las papelerías, en realidad exactamente eh, yo se la compro a, a Ale Papers, ya, esta es cáscara de huevo, así la, así, así la piden, de $2.20, ya. Luego tengo esta que voy a colocar aquí como basecita, el tamaño de esta es de y medio por 10. ¿Todo bien? Ya, excelente. Muchas gracias, Olguita. gracias, Cristina. Este va a ir acá, exactamente aquí. Entonces, ya saben, si por ejemplo la cartulina base es de 20, entonces la cartulina que viene encima es de 19,5. ¿no? para darle este este bordecito de luz tan bonito no igual para este lado de aquí sacamos siempre medio centímetro ok luego vamos a cortar otra cartulina que también es esta de cáscara de huevo que me encantó cuando fui a comprar cartulinas me gustó esta cartulina esta va a venir aquí encima les digo la medida hola cómo están mariquispe cómo estás 18 y medio por 9, ¿ya? esta le he cortado un poquito más porque quiero que se note más el borde, ¿ok? Y esta de aquí, que va a ser esta este color eh, azulito o color acero, sí le estoy dando un poquito menos, eh, de 8 y medio por 18, ¿ya? Y esta va a venir exactamente acá, miren qué bonita esta combinación de colores, ¿No? Ay, mi hija, ¿le estás tapando los pajaritos? Sí, no hay problema. Lo que yo quiero es el detalle del borde que sea así. Luego lo vamos a levantar un poquito con 3D. La vamos a levantar, ¿ya? Luego ya yo tengo aquí algunos detallitos que vamos a, a utilizar para hacer la tarjetita. Acuérdense que estas tarjetitas pueden hacerlas para el Día de la Madre. La pueden hacer para un cumpleaños, de verdad. Quedan súper lindas, ¿no? Entonces corté este pajarito. Como les digo, este es de la colección de Minta y Paper. Este pajarito he cortado con, en su casita Estos libritos que venían también dentro de la colección Algunas florecitas Es algo bien sencillito Unas plumitas como ven acá Hay unas plumitas Unas maripositas también corté Ahí pueden ver las maripositas Y esto es básicamente este troquelito que es de Sisi Este troquelito que vamos a hacerle un, un detallito Algunas piecitas de trupán como ven acá Aquí van a ver las piecitas de trupán y un pajarito ahí, todo es de la colección ya, acá tengo ya todo preparado para armar la tarjetita entonces yo, esto es lo que quería adelantarles para que sepan lo que vamos a usar para una vez que terminamos la florcita, ya eh, armamos la tarjeta, ya las medidas y todo, está, están de acuerdo, todo bien, cualquier cosita si algo no entendieran me avisan y yo les, eh, les soluciono se lo soluciono, bien aquí están viendo mi, mi, mi papel bond de mi academia de scrap aquí es donde voy a trabajar en realidad vamos a utilizar esta planchita les voy a enseñar esta planchita ya para poder trabajar en las flores de fomirán vamos a trabajar con esta planchita y con estos piecitas, estos cortes de fomirán ya ahorita voy a sacar todos los cortes de fomirán me encanta trabajar con fomirán Así que vamos a trabajar con irán con ustedes. Estos son unos detallitos que le vamos a poner al final. Yo siempre poniéndole algo doradito. Siempre poniéndole un detallito doradito, ¿no? Entonces necesitamos una planchita. Es verdad, esta planchita es una planchita tipo planchita viajera. Eh, me gusta porque tiene... Eh, el manguito que podemos eh, rebatirlo para que quede así y poder trabajar bien nuestras florcitas, ¿ya? Yo por si acaso las la tengo en venta en, en la academia con cosas de flores. Eh, y vamos a trabajar con, lógicamente, estas florcitas, ¿ya? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Necesitamos también, yo tengo una infinidad de eh, boleadores todos los boleadores sirven así que les recomiendo que ustedes si son amantes de los de las flores tengan todos los boleadores de todos los tamaños sabidos y por haber es este muy importante que los tengan de todos los tamaños no ya entonces vamos a utilizar este que este es mi boleador preferido porque es de helfert ya ¿Y qué más necesitamos para poder pintar estas eh, florcitas? Vamos a, a necesitar los gelatos, ¿ya? Estos gelatos son gelatos de Faber-Castell. A ver, las pueden ver por ahí. Me gusta mucho trabajar con los gelatos cuando trabajo con las flores de Fomirán. Eh, yo estuve sacando de acuerdo a los colores eh, que tengo aquí de base, ¿ven? Entonces, yo eh, puedo escoger entre hacer una flor, trabajar una flor de un color muy suavecito que podrían ser estos dos colores y va a quedar súper suavecito eh, la base o podría utilizar unos colores un poquito más fuertes como estos ¿ven? ahí eh, está un poquito más fuerte el color entonces de aquí va a depender de cómo quieran que, ve, que se vea la flor o muy muy muy eh, clarita clarita muy muy shabby o la quieren bien fuertecita como para que se vea el color, ¿no? En mi caso, yo he sacado las dos. Pero en mi caso, para que ustedes puedan verlo mejor y, y se aprecie bien, voy a trabajar con estos colores de aquí. Pero ya les digo, si quieren algo mucho más suavecito, más finito, podemos utilizar unos colores más, eh, más suavecitos. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Así que vamos a utilizar estos, ¿ya? Este es un pastel aqua... Aqua, aqua Dolce, así, estos los pueden encontrar en, en Tailoy, chicas. Ya, este es Watermelon. Les enseño los colores. Y por aquí está el, ay, ¿qué color es este? No me dice, es un gelato raspberry. Ya, como les digo, porque saqué los colores por la combinación de aquí de los pajaritos, no, ya. Pero realmente va a ser muy, muy poquito lo que le voy a poner. Le voy a poner en el medio, en realidad. Unos colorcitos así, súper suavecitos, ¿ya? Para que ustedes vean qué bonito queda. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos nuestro boleador. Nuestro mat boleador. Yo tengo un matcito especial en donde trabajo mis flores, ¿ya? Este matcito necesitamos una esponja una esponja bien gruesita para poder trabajar a la hora que trabajamos el, las flores de fomirán y qué más necesitamos y bueno y nada más, yo esto uso para eh, hacerle los huequitos, algunas veces me falta hacer huequito entonces utilizo este foam que tiene ya los huequitos para eh, hacerle el huequito de, de por sí, ¿no? pero <coughs> yo creo que con eso es suficiente, vamos a darle la vueltita para que puedan ver a la hora que voy a pintar, va a ser súper súper sencillo pintarlo. Hola, hola, Génesis, Marilia, ¿cómo están? Bienvenidas, chicas. Bienvenidas. También voy a utilizar para pintar el verde un gelato de otra también es, es de Mapet, de otro de otra marca, ¿ya? Voy a poner estos dos, ¿ya? Estos dos van a ir juntos así, ¿ya? Luego estos dos que están aquí, los voy a poner así, también voy a poner dos Mm, puedo poner tres aquí No, dos nomás Estos rosaditos también voy a utilizar Todo de dos en dos, ¿ya? Si algo por ahí no entienden Me dicen, Cari, no entiendo Y yo les ayudo ¿Ya? Y estos tres de aquí Vamos a ver si los soltamos por ahí Así, ¿ya? Bien, vamos a agarrar primero el color Vamos a agarrar este de aquí este de aquí Ya Que es lo que yo hago Con un dedito o una esponjita El gelato es como una crayola Súper suavecita Descargo acá un poquito Y pinto el medio Muy suavecito A ver Ahí Cargo un poquito Y pinto Hola, hola, ¿cómo están? Así, ah, algo bien suavecito ¿Ya? Quiero que quede más blanco que Que el color En realidad Mis cari, esos troqueles de flores están bellos Están bellos, ¿no? <ríe> ya Estos troqueles están bellos Son de Spielbeider Spielbeider Spillbinder, ¿no? Spillbinder Nunca puedo pronunciar ese, esa marca Son súper lindos, son doraditos inclusive Ahí está, miren Súper suavecito, no necesito más ¿Ah? Súper suavecito Este vamos a ponerlo de este color Estos de aquí vamos a ponerlos con moradito Primero acuérdense que estamos pintando igual con un dedito. Siempre descargamos si está muy fuerte y pintamos el medio nomás. Yo a veces sé pintar también eh, los bordes, los costaditos, pero por este esta vez vamos a pintar solamente en el medio. Ya y miren cómo se comienza a difundir a difuminar súper lindo hola buenas tardes verónica ¿cómo estás a veces pinto y digo pero para qué para qué pintas el otro si este de aquí se va a tapar porque este se va a tapar vamos a, a utilizar vamos a hacer la flor así pero quiero pintarla definitivamente me gusta pintarlas entonces pinto también el medio de estas ya está estas de aquí Estamos tratando de utilizar los colores, como ven ahí, los colores de las bases, ¿no? Para que se vea algo bonito. Y estas de aquí las vamos a hacer mmm, también, este color, para que haya una combinación bonita. Pero aquí sí voy a pintar por acá un poquito, ahí... Hola, hola, buenas tardes. Vamos a pintar un poquito por acá. Así. ¿Ya? A esta sí le voy a dar colorcito. Hola Vilmita, ¿cómo estás? Ajá, y esta también. ¿Ya? y vamos a combinar un poquito con el moradito vamos a pintar aquí un poquito así para que combine ahí hola buenas tardes Aida ¿Cómo están? Compartan chicas. Ahí está. ¿Pueden pintar estas así también? También las pueden pintar. Listo. Ahí está. Y ahora voy a agarrar estas rosaditas que están acá. Ay, se me cayó mi... Estas rosadas que ven aquí y también voy a pintarlas un poquito de rosado. Uy, ¿sí se ve? Se ve, ¿no? Entonces vamos a pintar así nada más, solo los bordecitos, aquí solo los bordes ya ahí lo ven, solo los bordecitos, Ajá. ahí, ahí. las cuatro piecitas de tanto que he estado corriendo de aquí para allá, ya sentarme aquí con ustedes, hacer el tutorial. Me relaja. Cuando un... Hijo se enferma o... o llora, como mi hija lloraba ahora. Como una mamá puede... Eh, sentirse... Ay, ¿qué hago? ¿No? En el momento te sientes que no sabes qué hacer. Pero gracias a Dios todo se controló. Y justo ahora que yo necesitaba estar tranquilita para... El tutorial, pero gracias a Dios, todo bien. Ya está. Así, ¿ya? Así me van a tener las florcitas bien pintaditas. Vamos a guardar, a tapar todo esto. ¿Cómo están? Y ahora vamos a usar el, el verde. Vamos a pintar estas hojitas verdes, ¿ya? Cuando trabajen con verde o compren verde en Fomirán compren diferentes colores, yo siempre compro colores más suavecitos, eh, más fuertecitos, porque el, el verde sí es combinable con todas las hojas, ¿no? Ya, en este caso voy a utilizar otro gelato, porque también es gelato de estos de Mapet. ya, y voy a utilizar este verdecito que está acá, vamos a sacar estos verdes. También pueden hacer lo mismo, esto mismo, con estos mapets de aquí, solamente que cuando yo compré ya estos de Faber-Castell, tiene más variedad, ¿no? Si no me equivoco, no sé cuántos tiene. Ahorita les enseño la caja. De siempre de 33 piezas, ¿ven? Entonces, eh, tengo más posibilidades de eh, sacar más colores, ¿no? <coughs> hola, hola, Emilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces aquí igual, vamos a trabajar con este verdecito que está acá. Entonces pintamos los bordecitos. No, este ni se necesita mucho, pero ya. Ahí está, ¿lo ven? Miren cómo cambia. Sí. Esto es súper relajante, chicas. Así que yo las animo a pintar flores. No solamente es relajante, es terapéutico. Ahí está. Así, solamente para darle un poquito de color, ¿no? Ahí. Muy bien Qué bonito, gracias chicas Saben que Como tiene un poco De marroncito No sé si se dan cuenta Pero tiene un poco de marroncito Sobre este eh, Verde Voy a echarle un poquito de marrón Vamos a agarrar un dedito marrón <coughs> A ver, yo tengo mis deditos por acá. Vamos a utilizar este marroncito y voy a echarle un poquito de marrón. En este caso, este de mapet de uh -huh. lo voy a descargar. Ajá. Y vamos a tratar. Yo, ¿por qué hago esto? Porque estoy viendo cómo está mi, mi hoja, ¿no? Entonces trato de que de emparejar un poquito, ¿no? no lo voy a eh, no le voy a poner exactamente marrones, pero sí emparejar un poquito para que combine un poco con la colección, ¿lo ven? Cómo va cambiando. Acuérdense que las hojas pueden ser de muchos colores, ¿no? Inclusive puede agarrar el color de la misma flor. Hola, Hortensia, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas. Y ya le da inclusive otro colorcito, ¿no? Le da un poco más de real, realidad. <risas> Bienvenidas, chicas. Sé muchas profesoras que han dictado. Aquí, donde Majo, donde Moniquita. Qué bonitos proyectos. No he tenido mucho tiempo de estar en los en vivos, pero he salido a ver. Eh, y luego lo he visto. Eh, he visto muchos trabajos lindos, las felicito me imagino que Moniquita eh, dirá que cada cosa que vean un poco también eh, traten de replicar, entonces traten de replicar lo que estamos haciendo, así agradecen un poco a Mónica los tutoriales, ¿no? miren, he oscurecido un poquito solo poniéndole un poquito de marrón ¿no? de verdad que trabajar con los colores es solamente a um, es solamente que ustedes experimenten, ¿no? Y una vez que experimenten, yo aquí sobre este le puedo echar amarillo, le puedo echar anaranjado. Y van a ver cómo la flor va a ir cambiando hasta que se vuelva una flor que parece real, ¿no? Eh, pero ustedes van a ir experimentando con el tiempo. A medida que van aprendiendo a pintar, van a ir experimentando con el, en, el, en el tiempo. Muy bien, ya está. Ya hemos pintado. Ahora sí, voy a subir un poquito. Ahí voy a subir. Y voy, ya, ya he visto, yo lo que quería era esto, tratar de hacer la combinación. Ya lo tengo por acá, ya no necesito más. Ahora vamos a prender un poquito la, ahí está, la planchita, ¿ya? Como les digo, esta es una planchita eh, viajera, ¿ya? Vamos a llevarlo hasta cotón. Y vamos a dejarlo que se... Eh, caliente un poquito, hasta cotón ya eh, eh, esta es una planchita como les digo viajera, me ayuda un montón porque yo simplemente lo que hago es hacer esto para poder trabajar, pero ustedes no quiere decir que no puedan trabajar con la plancha que tienen de su casa la misma plancha que tienen de su casa pueden trabajar estas florcitas sin ningún problema, ya muy bien, vamos a bolearlas un poquito vamos a hacerlas vamos a avivarlas las únicas que tengo que darle un piquetito son a estas de aquí. Así que vamos a agarrar aquí la tijera. Cuando ustedes tienen un troquel, vamos a bajar acá, un, to, un troquel como este, entonces siempre traten de hacerle un piquetito para que el pétalo pueda trabajarse mejor. ¿Ya? Ahí. ¿Lo ven? Sí. Un piquetito cada una mientras se va calentando la planchita. Ahí está. Compartan, por favor, para que mi majo esté bien acompañada, moniquita esté bien acompañada por su cumpleaños. Ahí está. Ajá. Y uno más, ya saben, cuando tengan un troquel así. En donde está bien cerradito, ábralo un poquito. Es la única forma que tienen para que la flor, hacer las flores en 3D que, que nos gusta, ¿no? Ahí, ya, todas, todas. A estas, ¿por qué no le haríamos piquete? Porque ya están bien cortadas, uy, casi me, bien cortaditas acá, ¿ven? Bien, bien, el corte está bien hacia el centro. No necesitan, pero estas sí. Ya, lo pueden hacer hasta con perforadora, ¿eh? hay unos perforadores tipo... Eh, de borde como galletita entonces perforan y cortan con una tijerita y, y vieran qué bonito les va a quedar muy bien yo ya está ya la la planchita ya está caliente entonces lo que vamos a hacer en este momento es colocarla por aquí vamos a ponerla por aquí así ahí, hola, hola compartido gracias, gracias por compartir ahí está, ustedes van a ver cómo se va un poquito levantando, ¿la ven? cómo se va levantando y ahí cuando ya se está levantando vamos a agarrarla la vamos a sacar con una pincita para que no se, sino, miren cómo se comienza a levantarlo, ¿ven? miren, se comienza a levantar la agarramos con una pincita no nos vayamos a quemar, le damos la vuelta y para abajo. Así, sin miedo. Miren, qué bonita. Igual aquí, la agarramos, venimos acá a la esponjita, le damos la vuelta y la empujamos. Mientras más gordita sea su esponja es mejor ya, la dejamos aquí y para abajo ahí la soltamos ahí, nuevamente y hacia abajo a ver, vamos a ver para que la vean bien bien, bien, esta es bien chiquita por eso es que casi, miren ahí está ¿ven? súper fácil, ¿lo ven? súper facilito listo ahora vamos a hacer lo mismo con esta, la, grande, la grandecita ¿ya? Ah, perdón, ahí para que la vean ahí se va calentando hola Dianita ¿cómo está? bienvenida Dianita hola chicas Marisa Delgado, bienvenida chicas, ahí está se va calentando, se va levantando un poquito, ¿lo ven? esto es por la planchita por la planchita con la que estamos trabajando la planchita que está en cotón, en algodón, se va levantando un poquito, una vez que ya la tienen levantada, aquí hay varias opciones, ya esta de aquí voy a bolearla diferente, la voy a agarrar, está bien calientita, la voy a doblar así y la voy a hacer así. A ver, vamos a bajar. A ver, están compartiendo, todas las que han entrado están compartiendo, si ¿Sí, no, compartan ya chicas, ahí está, ya la traemos a esta por aquí, la doblamos así y la estrujamos, a esta la estrujamos, bien estrujadita, la ven, ahí está, las dos bien estrujadas vamos a abrir sin miedo no pasa nada es delgadito pero el fumirán aguanta ahí está otra por aquí y ya está Ya, vamos a empujar un poquito esta, acuérdense que lo que nos ayuda es la esponja empujamos aquí y empujamos aquí ya hay, aquí hay otra forma de bolearlas. ¿Mm? Ahí, miren qué bonita. Ahí va la otra. Ahora vamos con esta, se las voy a bolear diferente. A ver, súbete, súbete. Vamos con estas, que son las medianitas. Ahí se están trabajando bonito. Vamos a dejar a las chiquitinas por acá. Miren cómo se va levantando aquí. Creo que sí lo pueden ver, ¿no? ¿Están viendo? O yo estoy... Ahí. <coughs> Compartido. Gracias, Verónica, Flor. Gracias, chicas, por compartir. Ayuda mucho a Moniquita. Miren cómo se va levantando. ¿Lo ven? Es el calorcito, ¿ya? El calorcito que le da la, la plancha. Y ahora estas las vamos a hacer diferentes, ¿ya? Vamos a ver aquí escapa, se me escapa voy a darle la vueltita ahí vamos a bajar vamos a bajar y la vamos a hacer así ahí, ahí y ahí ya luego le damos la vuelta y vamos hacia abajo así ahí Ahí la tienen, ahí la tienen. Vamos con el otro. Nuevamente. Sí, quedan lindas. Quedan súper lindas. Empujamos nomás un poquito. ¿Ya? Le damos la vuelta y vamos para abajo. Ahí. ¿Ya? Son diferentes formas de polear. Damos ¿eh? la vueltita. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo lo puedo hacer aquí en la esponja o lo puedo hacer aquí en mi mat floral. También lo puedo hacer. Este mat es un mat especial en donde también lo pueden hacer. Miren. Mm le damos la vuelta y para abajo lo que pasa es que uso el, la esponjita para que lo levante se levante la la florcita ya ahí ven ya solo en el centro ya muy bien chicas muchas gracias por compartir ahí está ahora nos vamos por las hojitas que son las, las últimas vamos a colocarlas por encimita miren cómo se comienzan a levantar cuando ya se comienzan a levantar porque me, me pueden decir y aquí ahora sabemos que ya está listo cuando ya, ya ven que se comienza a levantar ven miren cómo se comienza a levantar ya la pueden trabajar ya en el caso de las hojitas yo lo que hago es esto a ver a ver vamos a bajar ahí bueno hago varias formas pero esta es una ¿Ya? y ahí la vuelvo un poquito más real, ¿no? Un poquito más real de lo que puede verse. Ahí está. Hay que tener cuidado también, porque si se pasa también, por ahí se les puede romper un poquito. Ya, pero si se rompe, ya les he dicho a mis alumnas, siempre que vienen a hacer flores o que estoy haciendo flores con ellas, no pasa nada porque todo tiene solución, ¿no? Entonces, la puntita es la que le doy la vuelta, así. Ya. Ya está. Así. Ahora sí, vamos a desconectar un ratito para que no me vaya a quemar porque el otro día, que estaba haciendo flores, me quemé un poquito. Que ya mi mano ya aguanta todo, creo. <coughs> ya, ahí la vamos a dejar. Ahora sí, subimos. A ver, ya está. Ahora me vengo por acá. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, chicas. Vamos a hacerle esto a cada una para que se ponga gordita. Ahí la ven. Uy, ahí está. Ya. Ahí. Claro que sí, Carmen Martínez, puedes usar tu plancha. Sí, en cotón, en algodón, ¿ya? Yo eh, tengo estas planchitas de viajeras porque para mí son más cómodas, son chiquitas, puedo rebatir la cita, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar su misma planchita. ¿Ya? Sin ningún problema, pueden utilizar la misma plancha. Hoy, vamos a darle la vueltita acá, ahora con uno más gruesito, damos la vuelta y ya está, perfecto, ya están todas, ahora sí, vamos a irnos por acá y vamos a comenzar a juntarlas, ya saben que a la hora que las juntemos las tenemos que juntar intercalado, no me van a poner las flores así, ¿No? o sea así tal cual como están intercaladas las hojitas ya estas sueltitas van a ir solitas me van a ayudar a estar solitas estas de aquí si sí ven ah ya sé que me faltó estas porque no me han avisado y como está todavía caliente no me han avisado chicas mis faltan las ch otras chiquitas no las había visto A ver. Uh -huh. Me faltaban estas. Ahí se van armando, miren. Miren cómo se va levantando. ¿Lo ven? Ya no están chatas, están levantaditas. Y ahí ya están para trabajar. ¿Ven? Entonces, esta solamente vamos a hacerle ahí. Así. Hay varias formas de bolear. Hay varias les estoy enseñando una de, de las tantas que uso para bolear es foam edit fomirán así se llama fomirán porque es bien delgari, delgadito voy a agarrar mi esponjita para que quede, quede bien levantadito como yo quiero ya listo uy el solcito ya llegó el sol por acá ya está listo ahora si sí, ya desconectamos creo que con la luz ya no están viendo tan acá tengo que poner mi mano para que puedan ver muy bien ahora sí que es lo que tenemos que hacer pues buscar sus pistilitos ¿no? Por ejemplo, a esta blanquita de aquí, que la voy a poner así, le voy a poner estos pistilitos tipo plumita. Estos son unos pistilos eh, de Helfer, de la marca esta que yo, con la que trabajo. A ver, ¿dónde se quedó mi...? Acá vamos a cortar ya. Pensé que estaba abierto y no estaba abierto. Eh... Como hay bastantes pajaritos en la colección, dije voy a ponerle este, estos pistilos de pluma. Pero ustedes pueden ponerle los pistilos que tengan, ¿ah? Ya, son unos pistilos tipo plumita, miren, si no son hermosos. Entonces voy a agarrar unos 5 más o menos. Miren, son hermosos. Justo el otro día hicimos un taller presencial y llevé todos mis pistilos. Y ahí las alumnas decían, ¡Wow! ¡Mis! ¡Cuántos pistilos! Ya vamos a utilizar este de aquí, como lo ven, ahí como plumita. ¿Y qué es lo que necesito para pasarlo? Yo utilizo un alambrito de 0.4 eh, milímetros. Ustedes pueden, este, pueden conseguirlo en cualquier pasamanería. En las, pasan en las pasamanerías tienen, ¿ya? Ay, miren yo paro dejando tirada la tijera vamos a cortarlo para poder pasar la, el pistilo ya compartido uh -huh. entonces vamos a acomodar bonito el pistilo así vamos a bajar un poquito ahí por la mitad con el alambrito para que es el alambrito para que ustedes lo puedan pasar, ¿no? En este caso mis troqueles ya tenían huequito y si no pues le tienen que hacer su huequito con eh, con un punzón, ¿no? miren qué bonitos hola, buenas tardes, ¿cómo están? ahí está y listo ya saben, hay que acomodarlos para que estén así Ahí ya. Intercaladito. ¿Ya? Es facilito, ¿ah? ¿eh? Conste que está súper fácil lo que yo les estoy enseñando. Súper, súper facilito. Vamos a echarle un poquito de pegamento. Disculpen si me paso por ahí. Vamos a usar un poquito de pegamento. Echarle en esta parte de aquí un poquito. Por aquí atrás, otro poquito. Por aquí, otro poquito. Ya, ahí está. Bien pegadito ahí. Ahí, ya. La vamos a dejar aquí. Ahora vamos a hacer estas de aquí. Voy a colocar esta con esta. Y vamos a ponerle... Creo que le vamos a poner... En, me parece que rosada rosada creo, o fucsia Yo saqué estos pistilos, miren Porque combinaba un poquito con la basecita de alguno de los, ¿ven? Entonces así voy buscando la combinación de mis pistilos Y blanco pues siempre tiene que haber blanco, ¿no? Entonces vamos a utilizar este colorcito que combina muy bien Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a todas Compartan por favor Así va creciendo nuestra amiga Moniquita Es la única forma que pueden ayudarnos es compartiendo Compartan todas Ya. Vamos a sacar unos cuantos pistilitos Había sacado rosados y este color Miren, también se ve súper lindo Pero vamos a darle un poquito más de color entonces vamos a ponerle más o menos unas cuatro igual. El alambrito está por acá. Como les digo, mi troquel ya tenía huequito, pero si su troquel o su perforador no tiene huequito, le hacen un huequito en el medio. ¿Ya? Ahí está. Miren. Ahí, uno. Saludos, hola, ¿cómo están? Chicas, bienvenidas, Susi Ahí está, intercalado, ya saben, ¿ah? Intercaladito, así ¿Ya? Miren qué bonito Y ese colorcito que yo le puse abajo, no parece, pero sí se ve ¿Lo ven? Se ve, se ve perfectamente Igual, le echamos un poquito de, de gomita acá ahí y ya está con cuidado porque esto siempre se, se corre entonces para que todas estén intercaladas las hojitas ya ahí se corre ¿eh? normalmente entonces ustedes no le permiten que se corra y ya está bien otra por aquí Saludos desde Honduras, saludos chicas, bienvenidas a todas Bienvenidas Vamos a ponerle este también, vamos a usar cuatro Bienvenidas, compartan, ayuden a compartir Compartido, gracias chicas me imagino que ahí Moniquita va viendo que van compartiendo, ¿no es cierto? Por ahí seguramente al final o no sé, al final de su evento va a ser algún sorteo o algo como para que eh, las chicas también estén motivadas, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos otra. Ya. Un poquito de pegamento acá. Ahí hemos agarrado una de las chiquitas con una de las grandes. Ahí, así. Estas van a estar con blanco. Miren este pistilo brillosito que tengo por acá. ahí. También vamos a trabajar con este blanquito. Este se llama, este pistilo se llama Rock Candy. Vamos a cortarlo acá. Ahí, vamos a ver Estas son las rock candy Vamos a agarrar Dos porque realmente es bien chiquita esta El solcito está rico Compartido, gracias Muy bien Y... Vamos colocando los pistilos. Miren este rock candy, si no es una maravilla de bello. Ahí ya este lo vamos a dejar solito. Ahí, solito. También vamos a poner aquí dos. También esto es lo que, como se dice, un poquito más de mora, no después. A la hora ya de pegarlo en el, eh, en la tarjeta, es todo mucho más rápido, ¿no? Ahí. Ya está. Vamos a asegurarlo un poquito aquí. Ahí. Para que no se, no se mueva mucho. Ajá. Ahí, ahí. Y estas chiquititas también... Vamos a hacer lo mismo, pero a esta sí le vamos a poner estas rosaditas. Ya, entonces igual dos. Estas tienen huequito No tienen huequito por ejemplo Entonces vamos a hacerle su huequito Vamos a hacerle un huequito A cada uno Yo ya tengo aquí preparado Mi huequito para no hacerle hueco A otro lado Ahí está Ahí Y acá. Eran cuatro creo. Se me escapó esta. Ahí. Mira, yo tengo un macito especialmente para hacer los huequitos. Ahora sí, colocamos dos. Y vamos acomodando cada uno. Una por una, ¿ya? esto es de verdad tener bastante paciencia, pero al final las flores quedan hermosas y vale la pena, ¿no? Entonces están saliendo más rapidito. A ver, cuéntenme, ¿les está gustando? Algunas ya me conocen, ya han hecho flores conmigo. Otras no. A ver, cuéntenme qué les parece. ¿Les gusta hacer flores? A mí me encanta. Hace años ya hago flores. Siempre busco técnicas diferentes. Gracias, chicas, por compartir. Y ya está. Ahí está. Ya, estas cuatro quedan así. ¿Mm? Listo, ya está, ya terminamos, no necesitamos más, no mentira, sí necesitamos. Vamos a poner un poquito de brillito. Ustedes saben cómo me gusta el brillito, así que vamos a ponerle un poquito de brillito. Sorry, el solcito que les está cayendo acá que de repente está fastidiando un poquito. Vamos a utilizar este brillito, este frosting de esta marca frosting power paper -ish. y vamos a trabajar con esta gomita transparente yo utilizo esta goma de aquí la de artesco viene en diferentes presentaciones me encanta están hermosas las flores mis cari gracias flor cárdenas primera vez que te veo carmen Qué bueno que les esté gustando. Ahora van a ver que es una maravilla cuando viene el brillo, cuando viene el brillo. Es una maravilla. Amo el brillo. Muy bien. Le echo así un poquito y le doy vuelta aquí donde está el brillito. Le puedo dar vuelta o con una cucharita. Ahí está. Yo tenía todo listo acá, hasta la cucharita hermosa. Y ahora ya no veo la cucharita. Todo lo tengo listo. Pero cuando empieza la clase, todo comienza a caer por aquí, por allá. ¿A dónde habrá caído la cucharita? ¿Quién sabe? A ver. Recuerden que siempre tiene que estar intercaladito, ¿ya? Ahí. Voy a prender una vez la pistola de silicona. Ahí lo ven. ¿Ven cómo brilla? Sí se nota, ¿no? A pesar del sol Ahí está el brillito Bien Vamos por la otra Un poquito Esto es goma transparente escolar, ¿ya? No es nada especial Ajá. Ahí va ¿Llegan a ver el brillito o no? Me imagino que sí Vamos a ponerle la otra. Y tengo una cucharita que es una hermosurita. Que dije, la voy a sacar para mi tutorial de hoy. Y miren, me la regaló mi amiga Cecilia. Ahí está. Miren, déjame si no es una... ¡Ata está la cucharita! Dígame si no es una bellecita. Siempre andan regalándome o ando buscando cositas especiales para mis tutoriales Dígame si no es una belleza esta cucharita Entonces con esta cucharita la baño así bonito Y ahí está Espero que con el solcito pueda verse lo que estábamos haciendo del brillito Todas, ya Voy a trabajar un poquito más rapidito porque dirán ahí la mis que lenteja. Le Especialmente para mi amiga Moniquita, es este tutorial, especialmente para ella. Ahí está. Ay, cuando la vi mal a mi hija en la mañana, dije, Dios mío, que no me vaya a, que no se me vaya a poner mal, que no termine la crítica. Uno piensa, ¿no? Porque quiero hacer el tutorial para Mónica, decir. Ahí le andaba mandando fotos a Mónica de mi hijita. Mi hijita no es tan hijita, no es tan chiquita. La, la mayor tiene 20, 22, va a cumplir. Pero nunca se queja. Entonces cuando llegó con, eh, a quejarse y llorando, dije, ah, no, esto es grave. Y decía, no puede ser, yo quiero hacer el tutorial para Moni. Ahí está. Un poquito nomás. Y... Qué bella, están quedando súper lindas, sí, súper suavecitos los colores, ¿no? Ay, ay, ay, ay, Ahí lo ven. Ahí está. Ya están. Ahora sí, ah, faltan las hojas. Yo todo brilla para mí, ya saben. Entonces, un poquito. Ahí. chiqui, así. Ahí, poquito, ¿ya? Yo no le pongo mucho tampoco. A pesar que me encanta el brimbling, no le pongo mucho, le pongo lo necesario. Gracias Moni, qué bueno que te esté gustando. Ahí está, todo brilla, todas las flores, las hojas, todo brilla. Cuando pinto pajaritos también le echo brillito. Ahí, ¿ya? Listo, ahora sí Se iba a escapar mi cucharita tan hermosa. Muy bien, muchas gracias a ustedes los brillitos. Ahora sí nos ponemos a trabajar, ¿ya? <coughs> Voy a agarrar un ratito esta. Voy a levantarme un poco el, el brillo, ¿ya? Ya. Si no todo termina escarchado. Esta es una aspiradora Chiquitita Y voy aspirando ahí el brillo <ríe> Ya está Hemos culminado con las flores Que es lo que más demora Y ahora ya solamente nos queda Armar la tarjetita Que espero que el sol no nos quite el espacio Todo está quedando hermoso Gracias Mari Mari es otra florecilla intensa es otra florecilla intensa <ríe> tan linda mari bien entonces aquí está yo ya les dicté las medidas de las cartulinas ya estaba a venir acá yo de verdad hasta hubiera, me hubiera gustado coserlo ¿no? ya no tuve tiempo quería coserla realmente este antes de entrar al, al tutorial dije voy a coserlo pero bueno ya no pude pero si ustedes tienen una maquinita de coser cosan su la cartulina queda muy bonita cuando la cose Ahora sí. Vamos a trabajar nuestra tarjetita. Vamos por aquí. A ver el rodillito. ¡Hola! Karim, ¿cómo estás? Hola, Karim, ¿cómo estás? Karina ha, ha aprendido a pintar en el presencial del sábado, ha aprendido a pintar sus flores, ¿no Karin. Bien, este también lo vamos a pegar, yo ya di las medidas cuando empezamos, así que si recién han entrado, al principio estoy dando las medidas de todas estas tarjetitas, ¿ya? Y esta la vamos a poner aquí. A esta la quiero levantar un poquito, así que le vamos a poner esta cinta doble faz que recién voy a abrir. Uh -huh. A ver. Ahí está. Hola, muy lindo el evento, quiero otro. Quiere otro evento, eh, Karim. Quiere otro ventito. Vamos a poner aquí... Esta cinta 3D. Aquí otra... vamos a colocarlo aquí ya, dichito una vez que ya tenemos la base lista ya podemos ir acomodando todas las piecitas que le vamos a poner a la tarjetita ya, antes voy a agarrar un pedacito de gasa, me gusta mucho usar la gasa vamos a cortar un pedacito niña vamos a cortar un pedacito de la gasita a ver, a ver, a ver un pedacito nomás necesitamos no necesitamos mucho Acá nos vemos a la feria de junio Claro que sí Vamos a estar en la feria Moniquita vas a estar en la feria En el mega Nosotros vamos a estar también en el mega Así que quienes les gusta pintar flores Me buscan por ahí Ya, voy a poner Esta gasita que ven acá Esa va a ser mi base Ya, ahí Claro que sí, nos vamos a ver en el mega hay unas piecitas que hice este troquelado que me encanta. Este de aquí. Y vamos a darle un detallito en la parte de aquí. Así que vamos a cortar un pedacito así. Primero vamos a acomodar, acomodar ¿ya? Este es lo que vamos a necesitar que sea como se si dice el, el centro de atención de la tarjetita. Entonces yo quiero por aquí, por aquí, ¿Ya? Mi florcita va a venir, una florcita va a venir por acá, así que tengo que dejarle espacio, ahí, así, ya Acá nos, eh, mis Cari, ¿en dónde será la feria? Ah, eh, va a ser en, muchas gracias <risa> Va a ser en, este, hoy oh, Dios mío, no sé el nombre de, en el círculo militar puede ser bueno, hay, alguien que me ayude por favor La Miss es así Vayan conociendo a la verdadera Miss Yo soy recontra despistada Por favor, alguien que, me, que diga dónde es Así soy, así soy yo Buenas tardes, saludos desde Nueva York Soy nueva por acá Hola Yadira, ¿cómo están? Este, el círculo... Ay, no me acuerdo, chicas, pero vayan ahí a mi página de Scrapeando con Miscario de mi Academia de Scrap y ahí les voy a dar la dirección. Si no me equivoco, es en Jesús María. Así yo ya, ya me meto, me invitan, me meto y después no sé en dónde es, porque como todavía es en junio, digo, ya, de aquí me averiguo la dirección. <risas> Qué barbaridad la Miscari, Vamos a colocar esto por acá. Buenas tardes, Reimer, ¿cómo está? ahí Pero lo cierto es que vamos a estar. Yo aquí voy a poner un pedacito ahí, ¿ya? O sea, esto voy a cortar y voy a poner un pedacito nomás. ya hasta el flyer me han dicho que me van a mandar. Ahí cuando me manden el flyer con mi foto, todo. Ahí, este. Ahí les voy a decir la dirección. Voy a cortar un poquito más porque quiero que se vea menos. Ahí. Ya, ¿lo ven? Así. Estoy, estoy poniendo la, la base de, de la casita del pajarito. La basecita. Ya, ahora sí, recién ahora sí Se ríen, ¿no? <risa> sí, la miscaria, sí es la miscaria, así es Y seguro no anda por ahí mi, mi asistenta Vilmita, porque ella Sí está enterada de todo lo que voy a hacer Porque me lleva la, la, la, la agenda Ya, ahí, ¿ya? Esto va a ir ahí Entonces solamente pongo un poquito de gomita Como para que agarre... Eh, la gasita, un poquito, la de la gasa sí, no, y va a jalarse hasta por aquí la gasa, vamos a echarle un poquito acá, y se va a jalar ahí ya ahí muy bien, este lo vamos a poner aquí encimita igual con su 3D vamos a eh, hacer que esté hola hola hola se fue un ratito me parece a ver me confirman si se fue, mientras tanto yo voy poniendo 3D a todo lo que necesito confirmenme si se está viendo por favor me parece que se se cortó un ratito, Confírmenme. yo mientras voy poniendo a todas mis piecitas le voy a poner 3D ya. Esta la voy a poner por acá. Aquí un poquito levantadita. Me confirman, porfa, si están viéndolo o nos hemos ido. Sí se ve. Ok. Marisa. Muy bien, gracias. Todo bien. Se ve Miss Cari Centeno. ¿Qué? <ríe> ya regresó la señal. Se fue, ¿no? Se fue un ratito, ¿no? Sí se ve en Puerto Rico. Saludos. Hola, Soraida. Se fue un poquito, me parece, y luego regresó, ¿no? Miren, yo siempre uso estas piecitas, estos tipos de de maderita, así. Me gusta mucho para, no solamente para darle relieve, ustedes saben cómo se ve bonito todo con relieve, sino que eh, para darle detallitos a la tarjetita. Yo siempre ando metiéndole todos los detalles que puedo ponerle. Se ve bien, esa casita de pajaritos, sí, es hermosita. Miren, yo estoy acomodando ahorita con ustedes y luego voy a pegar. Nunca peguen de frente, si ustedes pegan de frente no van a saber en dónde van a poner la flor o dónde van a poner ciertas cosas. Entonces, haciendo esto que yo estoy haciendo con ustedes, trato de enseñarles a que primero tienen que poner su diseño, ir armando y luego pegan. Al final pegan. Nunca, como les digo a mis alumnas cuando están en la academia si me mandan su tarjetita o lo que están haciendo ya pegado no puedo hacerles nada No puedo. me da pena decirles está mal sácalo porque ya está pegado pero si ustedes no lo pegan van a, tener, eh, van a tener la oportunidad de cambiar ¿no es cierto? traten de antes de pegar hagan su diseño Ya. entonces seguimos esta viene ahí y este pedacito que corté que también es de la colección la quisiera poner por aquí así, un pedacito nomás, chiquito no lo voy a poner todo porque siento que es mucho, entonces necesito un pedacito nada más este pedacito quiero poner entonces agarro y lo corto hasta obtener la esquina que yo quiero ahí, ¿lo ven? está un poquito chueco vamos a, ver. a ponerlo un poquito más derecho y con esto es suficiente, ¿ven? esta es una piecita también de las piezas de, del mismo ah, chueco, ahí vamos a ponerle. yo tengo como una tijera en mi mano, como una regla en mi mano, ahí ¿ven? ya está buenas tardes mis cari, qué hermosa tarjeta, gracias Patricia, hola Gaby compartido, gracias por compartir chicas, muchas gracias Hace un ratito hemos hecho las flores, estamos, de, estamos armando la tarjetita, ¿ya? Bien, seguimos. Ya saben, el scrap es superponer eh, varios elementos en diferente posición. Si yo pongo por aquí un elemento, por acá atrás también voy a poner otro elemento. Aquí también me gusta mucho, voy a cortarlo porque necesito poner, de repente voy a poner por aquí. Este todavía lo voy a poner al final. Esta, este pajarito que lo ven acá, también lo voy a poner en algún lugar en donde esté de repente paradito encima de... ¿Lo ven el pajarito? Sí. Ya, y la mariposita también la voy a poner en algún lugar. Estas son más fáciles de colocar. Entonces, como yo ya sé dónde voy a poner cada una de las piezas, ahora sí voy a ver en dónde voy a poner... Todavía no he pegado. Ojo, sigo sin pegar. Ahora sí voy a ver en dónde voy a poner al menos la flor más grande. Si me doy cuenta que es muchas flores, no pongo, pongo las que necesito nada más, ¿ya? Entonces, en mi caso, yo voy a poner una flor por aquí, ¿ya? Voy a poner una flor por aquí, luego voy a poner una flor por aquí, como si estuvieran encima de un... Eh, por aquí voy a poner otra flor, Inclusive no le saco los palitos porque a la hora que lo coloque los palitos van a ser los que me van a ayudar, ¿ya? Entonces, ah, ya así voy a ir acomodando y voy salpimentando con estas rosaditas por aquí por allá, ¿ven? Entonces, la idea es que ustedes sepan por dónde van a ir poniendo las flores, ¿ya? Yo ya sé en dónde van a ir, así que ya lo dejo por acá inclusive si ustedes quieren poner un poco por acá y luego acá, también tienen la posibilidad de repente colocamos dos aquí así este solamente para que les ayude y también, ¿ven? ya, una vez que ya está, ahora sí empiezo ¿son de Fomirán? sí, son de Fomirán ya van a verlas repitan el videito y van a encontrar el video completo de las florcitas ¿ya? muy bien, ahora sí una vez que yo ya sé por dónde voy a ir Ahora sí me voy, yo para mí la pistola de silicona es lo máximo, ya estoy con mi pistola acá, voy a pegar acá un poquito, no tengo no tengo silicona, infelizmente que siempre tengo silicona por acá, ya, pego acá y pego acá, un puntito y pego, ya, un lado aquí y otro lado acá, ahora sí, <coughs> sí, son de Fomirán las hemos trabajado con la voy a, voy a echarle de todas maneras acá ya, el pegamento es bueno pero igual le voy a echar por si acaso. ahora sí, vamos a acomodar la casita que dijimos que íbamos a acomodar ahí ahí ya vamos a dejar el pajarito ahí esto es parte de la colección ah, ¿eh? ya es parte de la colección. Voy a poner aquí. La colección es hermosa. Es de minta y preciosa la colección. Ahora sí. Uh -huh. El pajarito lo voy a. Lo voy a levantar un poquito. Lo voy a engordar así. Me gusta todo que se vea así muy 3D. Entonces le voy a engordar su pancita. Ahí. Ahí, para que se levante un poquito, ¿lo ven? Y también le voy a poner 3D. Un pedacito de 3D. Un pedacito chiquito. Ahí. Para que se levante un poquito y se ponga aquí arribita de... Ahí. Ay, para que esté juntito ya, ahora sí ¿dónde está? que estoy buscando la flor vamos a ver acomodarla así agarramos le echamos un poquito de silicona y acomodamos la florcita por acá la, prim la primera florcita va a ser acá vamos a bajar un poquito para que lo vean mejor Ajá. Ahí está Ahí, ya Luego vamos a agarrar esta de aquí El palito no lo cortamos porque no cortamos el palito, mis cari? Porque con el palito nos vamos a ayudar a pegar Y acomodar la flor Por ejemplo, ahí podemos agarrar otro pedacito el palito en realidad la colección es de minta y carmen martínez minta y paper es una belleza la colección minta y paper el palito me ayuda levanto y acomodo ahí lo ven levantamos y acomodamos ya ahora vamos a salpicar un poquito, esta es igual el palito, Me acomodo el palito y puedo levantar por aquí por ejemplo y acomodar para que el pajarito tenga una florcita por acá ¿lo ven? vamos a agarrar otra, no le voy a poner acá ya, ahí la voy a dejar así tal cual Vamos a levantar un poquito y vamos a acomodar acá. Ahí. Ya, una florcita por aquí arriba y otra florcita por aquí abajo. Estas las rosadas las vamos a salpimentar por aquí y por allá. Para que le dé un poquito de color. Una por acá. ¿Han visto cómo estoy agarrando el palito? Para echarle la silicona y dependiendo de eso es que acomodamos ven ay, ay qué bonito ay, qué bonito está quedando ahí vamos a acomodar bonito donde está la pincita ahí esta es la idea de las flores en 3D. Y esta la ponemos por acá. Ahí, ¿ya? Ahora viene lo mejor, que son las hojitas. Vamos a comenzar a poner las hojitas. Abrimos y acomodamos hojitas. Colocamos así. Abrimos por acá. Y colocamos hojitas. Miren qué hermosura. ¡Oh, me encanta. <ríe> Una belleza una belleza, vamos acomodando cortando las hojitas echamos un poquito de silicona y acomodamos las hojitas en donde nos corresponde para que la flor no se vea solita ¿Ven? ¿qué pasó? veo una cara así de... Una cara rara. ¿Qué pasó? ¿Algo no les gusta? No me digas que no le han gustado algo porque me muero. Me muero muerta si algo no les gusta. ¿Les gustó o no les gustó? Con confianza nomás, ¿ah? ¿eh? Si les gustó, mándenme corazoncitos entonces, por favor. Necesito sus corazoncitos para saber que les gustó. Aquí me falta... Las florcitas no se pueden quedar sin sus hojitas, ¿ya? Ay, gracias por los corazoncitos. Eso quiere decir que les gustó. Gracias. Aquí. Y por acá. ¿Qué pasó? ¿Me cambiaron de nombre? No importa. No importa si me cambian de nombre. Aquí, siempre buscando que la florcita tenga su hojita. No me dejen flores sin hojitas, ¿ya? Ahí está. No creo, si está lindo, quizás se le fue el dedo. <risa> ya está. Este nos falta pegar, ¿no? A ver, se los voy a levantar ahí. De repente ustedes creen que tiene mucha cosa, pero esto... A mí me encanta, me encanta cargarlo bastante de, de las flores. Es como si ellos estuvieran saliéndose de un lado de las flores, ¿no? <coughs> ya está. Ahora voy a pegar esto por acá. Ya no necesitamos más hojas. Si por ahí necesitamos, entonces ustedes cortan, cortan las hojitas y van acomodando, ¿ya? Yo creo que por aquí inclusive podría ser, ¿no? ¿Les gustó? Qué bueno que les gustó, chicas. Ya está. Ahora sí, este sí lo vamos a pegar bonito. Podríamos haber puesto flor ahí, pero yo creo que como quería cargarlo bastante este lado, aquí ya no necesitamos cargarlo tanto. ¿Ya? Ahí. ¿Qué le falta? A ver, ustedes que me conocen, ¿qué le falta? Ah, espérense, espérense. Estos de aquí. Yo sabía, porque a mí me gusta ponerle estas ramitas. Me encanta ponerle. Vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí. Una ramita más. Vamos a cortar por acá. ¡Brillo! ¡No, Isabelita! Tiene harto brillo ya. <risa> no, a ver, ¿quién me dice qué le falta? Deben estar mis alumnas por ahí de la academia. Las académicas tienen que estar ahí y, y decir, ¿qué le falta? A una tarjeta, que le falta? Está hermoso, solo la reina de las flores puede hacer eso. Yo paso. <risa> Gracias, la frase, pues. Ah, ya, que le ponga más brillito, ya La frase, el pensamiento, así es la, la, la frase, el pensamiento, no olvidar nunca la frase, el pensamiento Hola, Shale Alfaro, ¿cómo está? Ya, ahí nomás Aguántate, Karina, aguántate, aguántate Ya, la mariposita La mariposita, de todas maneras vamos a ponerla a ver, vamos a ver por dónde puede ir. Acá puede ir la mariposita. Porque acá le, te, le veo un hueco. Y la mariposita puede ir ahí. Levantadita las alitas. Y vamos a poner la mariposita ahí. Ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Y acá hay una bebé. Para que se levante un poquito. El sentimiento. Muy bien, Cristina. Cristina. Miriam, excelente. Aquí vamos a poner... Excelente, el pensamiento. Bueno, aparte del pensamiento más brillito, ¿no? Porque me encanta ponerle brillito. Entonces, ustedes podrían... Ay, los hilos. Colocar un poquito de brillito en alguna de las... una lentejuelita yo soy muy de mucho de detalles así que se van a dar cuenta de eso no solamente brilla por la flor sino brilla por las cositas que le pongo me gusta ponerle también bolitas ahí Ya vamos a ir por un café Cari. Ya vamos a ir por un café. Espérame. <ríe> lo necesito urgente. Urgente. Ahí. Me gusta que tenga mmm, textura, que tenga brillito. Para aquí vamos a ponerle otro. Disculpen si de repente no lo ven. A ver, vamos a bajar. Ahí, ahí. ahí está ya el sentimiento vamos a ver un sentimiento yo tengo acá unas frasecitas hermosas sentimiento, sentimiento ahorita, el pensamiento, el sentimiento voy a ponerle eh, ay ya sé, que me falta chicas, esto no lo puedo dejar de poner las hojitas doraditas las hojitas doraditas disculpen pero no puedo dejar de poner eso porque el sentimiento tiene doradito entonces quiero que combine un poquito ya así que vamos a poner estas hojitas en algunas partes para que bote así un brillito especial ahí ahí bajamos bajamos, sorry, sorry hola, hola Hola, tita, ¿cómo estás? Tita también está de aniversario. Todos estamos de aniversario este mes, ¿ah? ¿eh? Yo también he estado de aniversario. La academia también ha estado de aniversario. Todas hemos estado de aniversario este mes. Ay. <coughs> A ver, ¿lo ven ahí? Ay, ay y ahí perfecto, tres nomás suficiente ya. y por eso me acordé ¿eh? porque la, eh, la frasecita la quería poner con dorado y decía pero algo me faltaba y era ponerle un poquito de dorado acá entonces vamos a ponerle también podríamos ponerle una letrita blanca con dorado pero creo que le voy a poner rosado vamos a ver estas palabras siempre son bien cumplidoras, al menos cuando necesito hacer tarjetas. Ustedes pueden, obviamente, hacerlo con... Miren, corto y era por acá que también podía ser. Eh, un sellito, ¿no? Pero vamos a ponerle una palabrita. Puede ser Happy Verde, ¿no? Que es santo de nuestra querida Moni. Ahí está Happy Verde. Vamos a ponerle Happy Verde. Ay, ¿qué les parece? Vamos a ponerle Happy Verde. Mónica. Te voy a guardar esta tarjetita para ti. ¿Qué te parece? si ¿Sí? te voy a guardar esta tarjetita para ti. Así que me vas a mandar tu dirección para mandarte tu tarjetita. Hola. ¿Les gustó? Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Me falta un pedacito más ahí. Así que, Moni, te voy a guardar esta tarjetita. Me parece que es el sábado tu cumpleaños. No estoy muy segura. Pero te la voy a guardar. Ahí está. Uno. Dos. Y vamos a poner Happy Birthday. Ahí. Siempre una frasecita, ya Pegadita, ya saben Listo Es una eh, Es una tarjetita para mi amiga Happy birthday ¿Y tú, Yusale? Best friend ever Thanks, follow Happy birthday, let's party Creo que este está bien Muy bien, a ver Está derechito, o está de costado, está bien A ver ¿Qué tal? ¿Les gustó? Tiene bastante trabajito, pero con mucho cariño. Ya aquí es donde pueden escribir. Pueden poner otra tarjetita. Pero este es el resultado. Ahí les enseño cómo quedaron las flores. Con bastante brillito. La mariposita. Ahí está. ¿Eh? Happy birthday to you, mi querida Moniquita. A ver. Un ratito voy a salir para que me vean Y ya para despedirnos Agradecer a Moni por la invitación Me encanta cada vez Que me invitan a, a hacer tutorial Es para mí un honor Estar aquí A ver, voy a ordenar un poquito Porque qué vergüenza Así siempre terminamos, ¿no? Las escraperas. A ver, mmm, para que me vean un ratito Y podamos despedirnos sí. Ahí estoy ¡Ahí estoy! Gracias, gracias, muchas gracias a todas por estar aquí. A ver... Ahí, ¿ahí me ven? Sí. Gracias por estar aquí, ahí está, Moniquita, para ti, para ti, para ti, con mucho cariño. Espero que les haya gustado, que sigan la celebración, por favor, sigan celebrando. Que nosotros vamos a estar siempre eh, atentos a estas, estas estos festejos, estos eventos tan bonitos que hay. Eh, nos llenan de alegría a pesar de que estamos pasando por un momento un poco difícil en el, en el país. Pero hacer scrap nos relaja, es una terapia, ¿no? Así que muchas gracias. A ver, voy a despedirme aquí. Gracias a Cristina. Me encanta el pajarito. ay A mí también me encanta el pajarito. Me gustan los pajaritos. Cuando puedo hacer algún, eh, a, alguna tarjeta con pajarito, lo, lo hago. Y tengo unos pajaritos de muñequitos también súper lindos. Gracias, Moniquita. Gracias. Sigan. Yo creo que, si no me equivoco, hoy día también está Juan. Así que sigan eh, la programación de Moniquita, que está trayendo unos tutoriales súper bonitos. Eh, a mí me pueden encontrar ahí como ven arribita en mi Academia Scrap Donde hacemos eh, trabajamos aulas virtuales todos los meses Ahora estamos con un mes de bebé súper lindo Y además en Scrapeando con mis cari eh, eh, Hago este tipo de tutoriales gratuitos También en mis festivales porque tengo festivales de flores Todas las chicas que les gusten las flores Tengo festival de flores, miren acá hay otra tarjetita Me gusta mucho este tipo de tarjetas Aquí hay otra tarjeta con Fomirán, con flores de Fomirán Esta ha sido especialmente para mi Amiga Moniquita Por su cumpleaños Ceci, ahí está Ceci Ceci es la que me hizo esta belleza De... ¿Dónde está? ¿Se acuerdan que les estaba diciendo de la cucharita? Ya, Ceci me hizo la cucharita Ahí está Ceci, una belleza la cucharita ¿No? Siempre buscando cositas bonitas Para mostrar en mis En mis proyectos Gracias, gracias Isabelita por acompañarme, Miriam, gracias, las espero en mi Academia Scrap, en Scrapeando con mis Cari o en los festivales de flores, siempre están siempre, siempre bienvenidas, ¿ya? Un besito, gracias Moniquita, hasta cualquier otro momento, un besito, bye, bye.